Pues tal y como ha comentado Íñigo para la sección de la entrevista en este programa patrocinada por PlayStation Talents, la iniciativa eh, de apoyo a los estudios de videojuegos independientes hemos traído precisamente a un estudio de esta iniciativa. Y es que este 14 de abril, lo que para nosotros es ayer, ha salido Tape Unveiled de Memories, videojuego de terror inspirado en la Galicia de los años 90, tal y como hemos comentado hace un momento. Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás cosas, nos hemos traído a Miguel Ángel Alfaro y José Masa. Buenas tardes chicos. De eso. Ahí, ya. Ahí estamos eh, Pues para empezar un poco Quiero que nos habléis Para mm, contextualizar un poco a la gente Por si no conocen eh, Sobre la historia del videojuego De qué se trata y, y demás ¿Qué nos podéis contar? Mm, eh, ¿Lo explico yo? Claro. Lo explicas tú, Miguel dale, dale, dale. Yo Venga, vale, me encargo yo, para yo me... <risa> Bueno, Tape, eh, Amel de Memories Es una aventura, un thriller Narrativo con ciertos toques de puzzle y terror Donde eres siria una chica que recibe un VHS de su padre desaparecido hace siete años. Eh, a través de esa cinta, eh, Iría se mete en sus recuerdos y empieza a intentar descubrir qué es lo que pasó, eh, por qué desapareció su padre, pero para ello contará con la ayuda de una cámara, una vieja cámara de vídeo que le dejó, con la que es capaz de rebobinar los objetos en el tiempo, haciendo que algunos vayan hacia adelante o hacia atrás, utilizándolo pues, como una herramienta para poder explorar estos recuerdos y descubrir la realidad de lo que pasó en Antumbria. Vamos a introducir un poco el comodín del público. Eh, que esto es algo que hemos metido nuevo ahora a partir de, de esta entrevista eh, que son pues eso, preguntas que nos hace el público eh, justo hemos comentado antes que, que está inspirado en Galicia, entonces eh, la pregunta en cuestión eh, ha sido realizada por Javi López del podcast El Hipercubo y nos pregunta específicamente que como asturiano viviendo en Coruña una de las cosas que más le llamaron la atención eh, con el anuncio del juego es que de alguna forma su argumento está vinculado a Galicia precisamente ¿Ha sido esto elegido al azar o tiene peso en la historia? Si no es spoiler ¿Podríais comentar cómo se llegó a barajar y o oh, ¿por qué elegisteis Galicia? Dice también que ganazas de ponerse con él como fan del género del terror que es y que un saludo. Pues sí que ver, no es spoiler, esto eh, TAPE empezó hace mucho tiempo como un proyecto de máster que, que estaba al final estaba ambientado en, en Estados Unidos y, y cuando entramos en el programa de PlayStation Talents eh, decidimos rehacer el proyecto eh, porque como te dije veníamos de un proyecto de máster y, y queríamos hacer algo más grande y, y bueno eh, al final eh, yo por ejemplo soy de Cantabria me gusta mucho el, el norte de España y todo el folclore y todo ese misticismo que, que tiene y que genera y, y por ejemplo a José le, le encanta Galicia, estuvo trabajando allí y se enamoró de ella y cuando decidimos eh, qué historia hacer y cómo, qué historia quer, queríamos contar eh, Galicia nos parece una ambientación perfecta para, para poderlo hacer por eso el mis, misticismo que había también en ese momento Fariña estaba muy presente la historia pues tiene quizá pues, un, un toque de historia negra como, como podría ser la historia negra de, de Galicia o esas pequeñas historias que hay en, en todos sitios entonces creemos que era una, una gran ambientación para, para el juego y que podíamos sacar mucho jugo de, de, de Galicia además era algo que nos gustaba y dijimos ¿por qué no? vamos, vamos a ambientarlo en, en Galicia o sea, que un poco también por el tema de, de novela negra. Fíjate que me ha llamado la atención eso que decías tú, de que Fariña puede ser un poco el, el no sé cómo decirlo, el easter egg, por así decirlo, de, ah, sí, mira, inspiración también de esto, entre, entre otras cosas. Sí, era, es que como era algo que, que también estaba dentro de nuestra historia, de la historia de, de Tape, eh, no es la historia principal de, de Iri y su padre, pero es algo que, que añadimos y que, que era un complemento a la historia. Entonces, sí, muchas veces nos lo han preguntado y, y quizá no directamente, no lo pensamos en su momento, pero más tarde, sabes, dijimos, es que claro, pasó, pasó todo seguido, es en plan de estamos montando la historia, añadimos este tipo de, de cosas al argumento para complementar la historia, y estaba Fariña por ahí, en plan de quizá fue todo, fue todo seguido y no inconscientemente lo, lo llegamos a meter. Y no sé, eh, un poco esa es la sensación. Pues fíjate que nos preguntaba también David Bernard de GameLex, que a ver cuál era la, la principal fuente de inspiración para crear el título, que, que lo habéis eh, justo respondido ahora. Eh, me comentabas eh, hace un momento, Miguel Ángel, eh, que esto era un trabajo de fin de máster. Sí, sí, sí. Eh, esto empezó como un trabajo de máster. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, terminamos el proyecto, lo, lo presentamos a los premios eh, PlayStation Talents, allá por 2017 más o menos. Eh, ganamos el premio al, al juego más, más innovador y, y con eso pues eh, pudimos entrar a las conversaciones con Tales, estuvieron, inter estuvieron interesados en nosotros en que nos iriésemos a, a su programa de, de PlayStation Camps y a partir de ahí pues, eh, pues eso, empezó fue toda una bola de nieve, empezó a escalar y bueno, hemos terminado sacando tape. Eh, ayer y, y aquí estamos José, eh, me comentaba justo Miguel Ángel esto, el tema de que salía eh, bueno, de que lo presentasteis en 2017 pero antes de eso, ¿qué trabajo ha llevado por detrás el juego? Eh, bueno, justo en 2017 lo presentamos pero fue como más el, un prototipo un prototipo ni siquiera tiene mucho que ver con esto de la idea, como que se parecía pero estaba ambientado en, en Seattle, en Estados Unidos la, el personaje se llamaba Erin, hay un guiño en el juego también a, a eso, dentro pero justo la idea era que era como una especie de, sobre todo el partido de la idea de la cámara. O sea, de tener una, un personaje que era capaz de rebobinar cosas, ¿vale? Por el tema de decir vale, me he equivocado con algo, voy a intentar arreglarlo y técnicamente se nos iba de las manos porque recordemos que éramos estudiantes de máster <risa> y era muy grande el juego. Así que ¿cómo conseguimos que esa mecánica donde podías rebobinar todo se redujese? No tan Life is Strange, sino más condensada. Pues teniendo una cámara que podías utilizar como foco. A partir de ahí ya la historia salió sola, ya una vez entramos en Talents, empezamos a hacer la historia y ya entró todo solo. Fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando y hasta donde estamos. Fue, ha ido iterando como poco a poco, pero siempre la historia de Iria, eh, su padre Anso, y toda la relación que tiene tanto con él como con su madre Susana, ha sido como el núcleo. ¿no? Como decía antes Miguel, al final hay como todos los personajes extra que hay, ¿no? las historias secundarias que te vas encontrando en el juego, en la parte de la narrativa, son todas como para perfilar mejor la relación que tienen ellos tres. Entiendo entonces ella, que es pues... el primer juego que desarrolláis. Sí, sí. Es el. Sí, que es verdad que algunos, pues bueno, hemos trabajado ¿no? en, otros, en otros sitios. Al final somos indie, y algunos de nosotros pues trabajamos en otros estudios o tenemos otros trabajos. Eh, pero justamente como, como estudio nosotros y todos juntos, es el primero que hemos hecho. Eh, Miguel Ángel, cuéntame, porfa, ¿quiénes componéis el equipo de Black Chili Goat? Eh, bueno, eh, durante el desarrollo hemos ido hemos sido bastante gente en el, en el, en el desarrollo de lo que es de, de, de tape. Eh, principalmente estamos José y yo, pero luego hemos tenido mucha gente colaborando, Estaba eh, hemos llegado a ser unas 14 personas más o menos, pero al final eh, lo que hablamos, hay eh, mucha gente que, que vino con nosotros en el máster, que empezó colaborando con nosotros y luego pues fue encontrando trabajos y... y, y la imposibilidad de, de compatibilizar las dos cosas porque al final nosotros lo hemos ido desarrollando en, en nuestro tiempo libre, eh, como decía José estamos trabajando y, y echando una, dos horas, tres horas al día dependiendo de, de, cómo, nos, de, de cómo estuviésemos y al final es eso hemos sido unas 14 personas, pues entre artistas, eh, gente de sonido diseñadores, programadores gente que nos ha echado mano de marketing, la gente que ha estado también de talents eh, al final, bueno, hemos sido un grupo para lo que es el proyecto y que sea nuestro primer proyecto era un grupo un poquito grande. Siempre comparado con otros estudios, somos pequeñitos, pero, pero bueno, sí yo que estoy es muy todo el equipo. Sí, que es verdad que hemos, hemos entrevistado más de una vez a estudios de una, dos personas, incluso tres. Mm. Eh, hablando precisamente del tema de los estudios, como easter egg, así detallito, ¿de dónde sale el nombre? Uf, eso tiene su cosa. Creo que fue el único nombre. Eh, eh, hicimos una, como una especie de, de Eso con muchos nombres, ¿vale? Y creo que fue Como el único en el que Nadie tenía nada en contra <ríe> O sea, es como cuando eligen el nombre de bar Simpson, <ríe> es como, no, no, este es el único Que no tengo nada en contra, ¿no? Que, no que, que funciona y como nadie Y al final nos quedamos con ello, tiene un cierto Easter egg dentro del juego, porque al final Black Chili Goat es BCG Que también es 237, que es la habitación del Resplandor y tiene importancia también Dentro de Tech todo esto pero vamos, sí, sí, ahí, de ahí sale, ¿eh? <risa> ¿eh? Fíjate que, o sea, era como... O sea, si te fijas en el logo, en verdad, sí que ese tema que has dicho tú de lo de las letras tenía mucho sentido, pero no sabía que llegaba hasta tal punto. O sea, fíjate... o sea, No, no sé muy bien cómo, cómo explicar esto. Eh, nosotros probamos el juego ayer, ya, ya lo sabéis, y sí que es verdad que el tema de las puertas, e la interconectividad, todo, era todo como muy elaborado. No sabía que llegaba también hasta el punto del nombre del estudio. <risa> Sí, sí, hemos, eh, creo que lo, lo, nos lo dijeron hace, hace una... Cuando lo, en los primeros test que hicimos con gente externa y demás nos decían es que tenéis un nivel de detalle que raya la, ya la obsesión absurda ¿no? de por qué. Como bueno, porque es lo, sobre todo lo más fácil para nosotros en vez de tener 10.000 gráficos de la leche o cosas así, pues hemos tirado con lo que sabemos contar, que es una buena historia, con todo muy bien hilado y que al menos se cierre, que sea un círculo completo. Y todo, todo está relacionado, todo está vinculado. Desde que os presentasteis a los premios en 2017, ¿cuál ha sido vuestro recorrido en Talents? Miguel eh, decirlo, por ejemplo. Buah. Eso, pues entramos en. en 2000, bueno, nos presentamos en 2017 y entre una cosa y otra, entramos en la edición de 2018. Eh, claro, como te dijimos, tuvimos que rehacer el proyecto no tuvimos, al final quisimos rehacer el proyecto porque lo que veníamos del máster eh, pues eh, no, no lo podíamos aprovechar eh, o no era tan escalable como nosotros queríamos y entre 2018 en el programa Talents estuvimos eh, preproduciendo y rehaciendo y, y, y sentando las bases de lo, que era, de lo que era este tape y realmente en 2019 como tal fue cuando empezamos a desarrollar el, la producción de tape pero claro, al final es eso o sea sí que durante 2018 le pudimos echar más horas porque no estamos trabajando y entre que formamos el equipo, la gente entraba, venía y tal. Desde eh, 2019, o sea, han sido tres años de desarrollo. Desde que dijimos, venga, empezamos la producción de TAPE. Eh, tenemos esta idea, que esto es lo que queremos hacer. Y, y hasta donde lleguemos, o sea, así ha sido un poco el recorrido. ¿Cómo habéis, eh, bueno, más bien, eh, más que cómo, eh, bueno, sí, el apoyo recibido en play, del tema de PlayStation Talents a la hora del lanzamiento, ¿cómo os ha servido? Porque sí que es verdad que en redes y demás se ha hecho un eco eh, muy grande, pero más allá de eso. La verdad es que eh, con el tema del lanzamiento sí que, sí que hemos notado mucho el apoyo de Talents. O sea, todo el tema de pues, todo lo que se ha movido eh, eh, con todos los contactos que nos han dado eh, pues, eh, incluso pre-lanzamiento eh, desde, desde Talents, que Virginia, por ejemplo, que ha sido la, la chica que, que estaba llevando todo el marketing nuestro. Eh, se ha movido muchísimo, ha intentado contactar con, con todo el mundo posible, nos, eh, nos ha llevado a podcast, ha, para tener entrevistas, para poder salir en, en el mayor número de sitios posible, porque al final, como estudio, y, y más que como, como estudio, como estudio primerizo, que somos nosotros, eh, el mayor problema que tienes es la visibilidad. Y si, y, si sacas un juego que, que tú crees que dices, Va, este juego creo que, que puede ir bien, que la gente puede gustar, pero nadie te ve, eh, no vale para absolutamente nada lo que necesitas es que la gente te vea y que la gente te conozca y por ejemplo en, en eso eh, nos han ayudado nos han ayudado mucho o sea, este mes de, de, desde que sacamos el, el tráiler de lanzamiento hasta hasta que hemos lanzado vuelta eh, de anuncio hasta que hemos lanzado eh, ha sido una locura lo, lo que lo que han estado con nosotros trabajando y apoyándonos y luego eh, darte el acceso al, al kit para poder desarrollar para PlayStation porque al final es que nosotros venimos de, de, de nada, de no hemos hecho nada antes y, y parece fácil pero no es fácil obtener un, un kit de desarrollo y que alguien te dé ese acceso porque cuando no has demostrado nada o no tienes nada que, que mostrar a, a, al público, ni al público, ya solo a un publisher o alguien que que, que te pueda de dar ese, apoyo te, sí Exactamente, que te des ese, ese pequeño paso de decir, ah, pues mira, yo creo en ti, eh, toma, te voy a dar un kit de desarrollo para que me a hacer esto. Pues esas dos facetas sí que, sí que nos han ayudado, nos han aportado bastante desde, desde tal Pues fíjate que esa reflexión es una que no hemos tenido eh, muchas veces con, con los estudios indie, pero sí que hemos tenido esa, ese detalle que comentabas tú, que es el tema de que la visibilidad es lo importante y casi todos los estudios indie suelen acabar sufriendo en ese aspecto, en ese ámbito, salvo que tengan algún tipo de, de, yo que sé, de publisher, de tal, que digas tú, vale, tiene potencia. Eh, y es algo que, que pasa muy habitualmente. Eh, José, te lanzo para ti el comodín del público, de David Bernardo, otra vez de Gamelex que nos pregunta ¿cuáles han sido vuestros principales inconvenientes para acabar el juego, si es que habéis tenido alguno? Uf, alguno. <risa> alguno, <risa> muchos, muchos, hemos tenido muchos. Y los principales, yo creo que sobre todo ha sido el tema de... A ver, la producción la hemos llevado, eh, sobre todo entre Miguel y yo, que somos, somos un poco así como los productores ¿no? del, del proyecto. Eh, ahora, sobre todo, ya lo, lo lleva Miguel, que yo estoy un poquito más ocupado con trabajo y demás. Eh, pero la gracia es que para producir un juego donde tenemos un montón de gente que quiere trabajar, que quiere eh, sacar algo juntos, que al final pues, vamos un poco ¿no? pues a repartir luego todo lo que salga de aquí. Pero claro, mmm, tenemos trabajo... Unos tienen trabajo, otros eh, trabajan a media jornada es muy complicado y esas cosas, esas situaciones van cambiando. El mayor problema ha sido producir esto y poder organizarlo, rollo de que nadie hubiese, que no hubiese cuellos de botella, que el trabajo de alguien no, eh, que no hubiese nadie esperando el trabajo de alguien para poder ponerse a hacer cosas, y eso, claro, cambiaba. mismo Una semana alguien tenía un, o un trabajo, le había salido un trabajo nuevo o algún proyecto nuevo en su trabajo y que le pedían más tiempo, y tenías tú que volver a dar como patada para adelante ¿no? a un montón de cosas para poder continuar. Creo que eso ha sido lo más complicado, y luego después, la segunda o sea, la que pondría como en segundo nivel eh, creo que ha sido un poco el tema de poder eh, bueno, sin meterme en cosas técnicas que eso sabe más Miguel, pero sobre todo la parte, por ejemplo, de todo el tema de los actores, de poder grabar, de poder organizarlo todo, toda la parte legal que tienes todo detrás, que es súper complicado todo el tema de la propiedad intelectual la propiedad de derechos de imagen, que es mmm, creo que es algo que muchas veces se deja por encima que no se piensa en ello y, uff, al final es un escalón grande. grande ¿Mucho papel ¿lo habéis tenido? Uff, sí. Mucho, muchísimo. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro con el juego? Pues, eh, a ver, bueno, la idea es, en principio, ver qué tal funciona. La idea tenemos... A ver, el juego ahora mismo, claro, trata la historia de... Eso está hecho adrede, pero trata la historia, sobre todo... en eh, Los personajes más principales son Iria y su padre Anso, ¿no? Y como que a, a la madre, Susana, está como en un poco en segundo plano. ¿no? Se, habla muy, se habla de ella, pero no, no es tan presente. Y está hecho un poco adrede porque precisamente la relación de Iria con su madre es complicada y luego ya, ya iréis viendo un poco más, pero hay un diario. Y ese diario que lo ha escrito, que es el diario de Susana, de cómo ella conoció a Anso y, y la, su versión de todo lo que pasó, ese está escrito. Y la idea, por ejemplo, es si que en algún día más adelante... Eh, o para una edición física o, o para poder moverlo, nos gustaría poder que la gente lo pudiese leer y verlo. Luego también ya, pues bueno, toda la parte de nuestra banda sonora, que nuestra música, pues la que la ha hecho eh, power Player, que es un máquina y ha hecho una banda sonora súper bonita. Nos gustaría también poder pasarla afuera, No, o sea, estamos todavía en ese momento, siquiera, ya ni siquiera de pensar siguiente juego, sino como de poder sacar todo lo que todavía tenemos de este. Ideas hay para otras cosas más adelante, incluso de la misma historia y continuarla o ver un poco otros personajes secundarios, ¿no? Que había la historia que se pudiesen hacer algo más con ellos, más rollo una segunda parte, ¿no? O expandir un poco más o capítulo 2. Pero sí, sí, todavía estamos ahí, es en, en, como el primero, ¿no? Y a ver si podemos sacar cosillas. Pues precisamente esa va a ser una de las últimas preguntas que voy a haceros ya. Miguel Ángel, si puedes comentarme, no me quiero meter mucho en un barrizal, voy a preguntar a ver qué me puedes contar de futuros lanzamientos relacionados con el juego o no. Lo que me puedas contar. A ver, tampoco, tampoco es que es que haya nada completamente planteado, pero sí que tenemos varias ideas, eh, queremos estudiarlas, queremos ver eh, cuáles tienen mayor viabilidad, pero sí que, sí que nos encantaría expandir el, el universo de Tape o, o sí que nos gustaría expandir esta historia de, de Tape, ya como ha dicho José, o sea, ahora mismo tenemos la historia de, de, de Iria o de Anso y su familia, eh, pero suceden muchas más cosas en Tape. Hay muchos sucesos y, y otras historias que nos gustaría contar que estén relacionadas con, pues, con, más, con todo el valle, con Antumbria, con, con pues, eso, un poco el universo de, de Tape, porque al final nosotros nos ambientamos en Galicia, pero, pero el municipio donde sucede todo, el pueblo donde sucede todo es un, es, es un pueblo ficticio. Y bueno, las historias que se suceden, con todo lo que ha pasado allí, sí que nos gustaría expandirlo. Y, y De momento tenemos ideas, no hemos empezado todavía a trabajar en nada, estamos totalmente centrados en en sacar tape y, y por ahí irá un poco las la cosas a ver a ver qué tal se da tape a ver, y a ver qué, qué es lo próximo que puede venir. Un detallito que se me ha olvidado justo preguntaros antes, eh, me comentabas justo que, que eso sí que lo sabemos, que está inspirado en, en Galicia, en Galicia como, como comunidad autónoma, claro, uh -huh. pero ¿Antumbria específicamente el pueblo está ambientado en algún pueblo específico? Pues sí, bueno, en espe específico específico no, pero sí que cogemos un poquito de, de diferentes sitios. Por ejemplo, está eh, Dumbría, que está en el Camino de Santiago, que está en la zona de, de Coruña, más al norte. Luego también está en Aceredo, que hace poquito hubo una sequía y apareció el pueblo, creo que es Aceredo, para que no me equivoque, y lo estoy diciendo mal, sí. que es un pueblo que quedó inundado por la construcción de una presa y justo, vamos, un pantano, en los 70, antes de los 70. Y justo nada, la gracia es de que ese pueblo hace poquito hubo una sequía y con el tema de eso ya ha vuelto a aparecer. Ya ha a visitar gente justo. Eh, pasó eso como un mes antes de que saliese tape. Como. Casualidades. <risa> eh, ¿Tenéis pensado colaborar con algún otro estudio, Miguel Ángel? En un futuro. Eh, hombre. De momento no hemos hablado con nadie, pero yo no cierro ninguna puerta, a mí me encantaría. O sea, nosotros estamos abiertos a colaborar con, con quien sea, porque al final, no sé, creo que, que es muy beneficioso para todos. No sé, al final todo el mundo aprende de todo el mundo y, y, y no sé, puede ayudar a, a que estudios… Igual un estudio pequeñito como nosotros eh, tiene ciertas limitaciones. O sea, con TV hemos visto que, que tenemos ciertas limitaciones y las hemos intentado suplir de otra manera. Quizás si tenemos la oportunidad de colaborar con otro estudio que no supla esas limitaciones, entre dos estudios pequeñitos podemos crear un estudio algo más grande y, y que y quizá hacer un proyecto un poco, un poco mayor o con más, no sé, con un, un proyecto un poco más, más tocho, por así decirlo. Eh, yo por mí sí, o sea, si hay algún estudio viéndonos y quiere colaborar, hombre, contactar con nosotros porque, porque a nosotros nos encantaría al final. Gente, puertas abiertas, <ríe> podéis, <ríe> podéis mandar solicitudes. Pues ahora os voy a dejar elegir a uno de los dos, eh, José Miguel Ángel, para que tengáis vuestro minuto de oro para vender vuestro juego al público. Eh, Venga, si es de que... vender, José. <ríe> bueno Es el que vende bien, lo siento. Venga, a ver, vale. Eh, un minuto, ¿no? ¿Cuándo sí, ya? un minuto ya. Venga, bueno, pues si os gustan las historias eh, con profundidad, historias que cuentan cosas de, de familias normales de España, en un entorno en el cual donde no todo es lo que parece y donde al final los secretos de la familia, esas cosas que nunca, las que nunca se quieren contar, siguen ahí de fondo, tape es vuestro juego. Al final es una, hemos intentado contar una historia que no solamente hable de secretos y cosas malas, sino de cómo la gente se relaciona con esa herencia y cómo al final tenemos que lidiar con las cosas que nos han dejado. Y además, si os gustan los puzzles y los thrillers, os eh, pues va a gustar. Pues con esto, para terminar, recordamos a los oyentes Tape and de Memories, eh, espero no equivocarme, disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 en la PlayStation Store y para PC mediante Steam. Eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Miguel Ángel y José. Esperamos tenerlos de vuelta vosotros. muy pronto. Gracias. gracias. Muchas gracias a vosotros.